Gracias, gracias, amado Francia, a todo el equipo de producción. Y gracias a la gente que nos ve en vivo a través del canal 10 y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Miren, en el día de hoy, quiero comentar el tema del joven Haciel eh, Morel, quien, conjuntamente con lo de la eh, tormenta Laura, son de los principales temas que están lamentablemente en la República Dominicana, en las primeras planas. Este joven que va a un, aparentemente es un food shop, ¿verdad?, De, este, este, el, eh, ubicado en una gasolinera, aparentemente, en, en la capital, llega al lugar, eh, cuando llega, aparentemente la cajera no está en el lugar que él esperaba que estuviera, el joven se desespera, mírenlo ahí, entra a la caja, fíjense ustedes cómo entra al lugar, que es un lugar privado, y prohibido para el público, toma los vasos de la, del café o del chocolate, o de lo que usted quiera, de, de esas máquinas que despendió de, de bebidas calientes, va a la máquina, luego regresa, se va sin pagar el café o lo que lleve, él tiene dos vasos, lo que significa que hay una persona esperándolo en el vehículo, Míralo ahí, ahí se va y le llaman a la atención. Cuando él intenta abrir la puerta, ahí le llaman a la atención de que se va a ir sin pagar. Él vuelve, sostiene ahí una discusión que no sabemos qué se dijeron con la cajera. Aparentemente, él está diciendo que ya tiene que estar ahí. Es la señal que, que se puede interpretar. Con eso estoy especulando. ¿eh? Se da la discusión entre ellos dos. Hubo un cruce de palabras, incluso hay testigos ahí que están escuchando lo que se están diciendo y ahí, y ahí él le tira el café. Fíjense ustedes la forma como él le tira el café o lo que sea que tiene caliente en, en el rostro y tira los vasos eh, en una actitud reprochable de parte de este ciudadano. Él en el día de hoy se, se entregó junto a acompañado de su abogado, José Ariza, míralo ahí, eh, veamos un video donde se ve llegando, dicen la prensa, eh, dice que no respondió pregunta al entrar, Todos, él está en todo su derecho de no responder, de no hablar, eh, y ahí está, está siendo interrogado en estos momentos. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Se ha hablado de, eh, ya este abogado Félix Portes habló de violencia de género, eh, incluso hablaba de pena de 20 años de prisión. Lamentablemente, lamentablemente en nuestra legislación no hay eh, cómo eh, este muchacho condenarlo a 20 años de prisión. Ojalá fuera, ojalá fuera así. Y es, son de los puntos que nosotros tenemos que revisar en el código penal. Pero antes de entrar en cualquier opinión sobre la conducta del joven, es bueno decir que la propia sociedad, ojo con esto, la propia sociedad se hace culpable en muchos casos de la actitud de estos jóvenes. ¿Por qué? Yo, que conozco muchos peloteros y muchos que son y que fueron amigos míos, sé que la sociedad le celebra todos los chistes a estos muchachos. La mayoría de estos muchachos que tienen, que, que tienen vínculos con la pelota, con el béisbol y con los deportes, los sacan de sus hogares a temprana edad. Ojo, no estoy justificando, estoy hablando, eh, voy a, a, a, a contextualizar, ¿verdad? voy a ir al antecedente, no necesariamente el caso de él, pero de la mayoría porque yo los conozco, porque yo llegué a trabajar con niños, y llegué a trabajar con jóvenes que eh, practicaban pelota. La mayoría de estos jóvenes lo sacan a temprana edad de su casa, incluso lo sacan hasta los 10, 11 y 12 años de sus casas, se lo llevan a una escuela a entrenar, rompen prácticamente con su vida, eh, eh, no le permiten eh, una vida normal, y entonces es como una especie de reclutamiento, como si fueran militares, lo llevan por una escuela y de ahí solamente lo dejan salir de vez en cuando, y es uno o dos días les rompen ese ciclo y entonces una vez que tienen ya una, una posición jerárquica de dinero, lo que sea, la propia sociedad, su entorno es el que les celebra todos los chistes y todos los actos eh, desagradables que ellos cometen, incluyendo actos de violencia, la sociedad se los aplaude mientras tienen dinero. Los que me conocen y los que saben de los que saben dónde yo soy, que es la comunidad del aguacate, saben que nosotros tenemos peloteros allá. Incluso que, que llegaron a ser, y que son Grandes Ligas ahora mismo. ¿Pero tú eras pelotero? No, ah, los muchachos. ¿Pero sea, tú eras pelotero? Pero nosotros llegamos, yo, llegué a, yo, sí, yo, yo, yo fui pelotero, pero, pero nunca fui bueno. Yo nunca serví para nada en pelota. Más que para, más, más, que, más que para dirigir. Exacto. Bueno. Eh, ¿Qué pasa? Yo veía la actitud de amigos míos, peloteros, incluso de Grandes Ligas, incluso que se reunían en los lugares públicos, el que me está viendo sabe eh, ahora lo que yo voy a, y, y, y sé que mucha gente lo va a recordar, había un amigo mío que ruciaba a la gente con romo. Oigan esto muchachos. O sea, tipo se, gallo. Ajá, tipo gallo. El tipo se sentaba, estaba, había un coro como de 25 gente que, que, se, que se te ponen a tu, a, a tu alrededor para celebrarte los chistes, aunque sean malos. El tipo hacía, se había un trago de romo y el primero que estaba al lado lo ruciaba como un gallo. Y la gente, o sea, nadie le decía, mira, eso está mal. Y El tipo sacaba una pistola, por ejemplo, y, y, y pam, tipos. pam, pam, pam, pam. Y, y ey, la sociedad se lo aplaude. ¿Dónde está? Está, pero, ¿está jugando. Pero, pero no estoy mencionando nombres. Está jugando no, todavía. Eh, no, no, quiero, no, no estoy mencionando nombres. Pero está para, jugando. Está, está. Palo hondo. Eh, no, no, no, es que no es necesario. Está, está jugando. Es una todavía. persona a la que yo estimo. ¿Todavía mucho, está en el equipo? Porque no, ya no. No, porque ya imagínate. Está, esa ya está actitud. retirado. No, pero lo hizo todo el tiempo. Eh, eh, eh, y lo han hecho todo el tiempo. Y lo hacen muchísimo también. No todos. ¿Qué resulta? Esta persona, eh, un ligo aquí, una música aquí, una cuestión, y todo el mundo se lo celebra. ¿De quién es la culpa? De él. No, es de la sociedad que le permite eso, que le permite que él actúe así. Y él, como ve que todo el mundo se lo celebra, lo ve como un acto normal. Te dirá, ah, no, pero él es un ente responsable, sí, pero hay gente que lamentablemente no pueden distinguir una cosa de la otra. Hay gente que no puede distinguir este, que es un pote un base, ¿verdad? Yo soy de campo, yo no sé, ¿verdad? Eh, no saben distinguir esto, este envase del micrófono, y por tanto hacen lo que la sociedad quiere. Es una fiesta, vengan, yo compro toda la cerveza, Ey, la gente me celebra los chistes. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. No estoy justificando la acción de este muchacho, pero la sociedad es culpable porque a ellos, porque tienen cuarto y porque pertenecen a un equipo de pelota, porque se, porque tienen fama, les celebran los chistes. Y todo es todo lo que ellos hacen es bonito. Y suben una foto y todo el mundo le da like. Porque lamentablemente es la sociedad que lo empuja. Lamentablemente. Y usted, usted también forma parte de eso. Y yo, estamos ahí y formamos parte de eso. Entonces, lo primero que este muchacho hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo, porque yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo. Un psiquiatra, un psicólogo... Puede distinguir qué actitud fue la que él tomó, por qué tomó esa actitud. Dice el abogado que es por la presión de la pandemia. Yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo, pero me atrevo a decir ahora que ese no es el problema. Ese problema viene de más atrás. Si lo investigan a él, si van a sus antecedentes, se van a encontrar con que no es la primera vez que lo hace. Que no es la primera vez que está acostumbrado a hacerle descaro a la gente. No es la primera vez. Investígalo y a que lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay gente que se cría así y como todo el mundo se lo permite y todo el mundo se lo celebra, y más cuando tienen dinero, entonces lo ven como un acto normal. Y ahí es donde está, el, donde está el, el, el problema. Que le celebramos los chistes a este tipo de gente, lo vemos y no lo denunciamos y nos quedamos callados. Los amigos del entorno, por beneficiarse de la cerveza que le brinda, o por andar en su vehículo, o por estar con las mujeres que ellos juntan, ¿verdad? Para estar en ese, eh, para ser cool hay que ser cool, entonces se le celebran todos los chistes y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema, si lo denunciamos, si se para una gente y le dice, mire, eso está mal, si lo dejamos solo, entonces comienzan a cambiar de conducta, pero eso no va a pasar en, la, en esta sociedad ni en ninguna, porque eso es natural, la gente le gusta eso, la gente le gusta eso. Se ha hablado de violencia de género, en el caso eh, que establece el Código Penal de la República Dominicana, de la única manera que pudiera ser violencia de género es si lo investigan y dentro de esa investigación resulta que él constantemente agrede a mujeres. ¿Puede ser? Puede ser. Pero a mí me parece que esto es un hecho aislado, porque si hubiese, si, si hubiese habido ahí un joven eh, de género masculino, es posible que él hiciera lo mismo. Pero bien, una investigación bien trabajada, pudiera arrojar si él ha agredido a, a mujeres eh, en diferentes lugares y constantemente, entonces, si se pudiera con, eh, eh, eso eh, convertir en una, en una conducta típica de, de él. Eso ya lo va a arrojar una investigación. Con relación a la pena, lamentablemente, eh, sabemos que el Código Penal habla de golpes y heridas, dentro de lo que está incluido esto, y estamos hablando de quizás máximo dos años de prisión Ojalá fueran 15 o 20 ¿Por qué? Porque él sabía Y eso sí Que si usted tiene chocolate caliente O café caliente en este vaso Yo lo destapo Lo que está aquí está súper caliente Está súper caliente Si yo se lo tiro a un camarofo Estoy consciente del daño que le puedo causar Estoy consciente Y tengo la intención de hacerlo en ese momento Tengo la intención de hacerlo en ese momento entonces, yo creo que tenemos que comenzar a nuestras leyes a modificarla en función de la intención que tenía el individuo al momento de. Porque estamos hablando de códigos que tienen más de 100 años, señores. Y las cosas hay que adecuarlas a los nuevos tiempos. La pena debe ser eh, relativa al hecho, pero al hecho con la intención que tú tenías. Porque puede ser que él le tire el café caliente o el chocolate caliente y resulta que ella, por suerte, o por circunstancia no resulte quemada. Pero y si sí. Y si se le empolla la cara entera y se disfigura la, la pena va a ser la misma Que aquel que, que tropezó ¿verdad? Y o sea, lesión, ¿Verdad? Entonces creo que las leyes Tenemos que adecuarlas A los nuevos tiempos E incluir dentro de, nuestras, de nuestro código penal Los delitos que antes no existían Y que existen ahora De todas maneras Este joven lamentablemente Es el producto de la sociedad Búsquenlo es igual que la gente que, que, que tiene cuarto en, en, en, lo, en los sectores Y la gente que tiene punto de droga Coño vamos a decirlo Hacen lo que quieran y humillan a quien quieran Y maltratan a quien quieran Y la sociedad se queda callada y no le dicen nada ¿Por qué? Porque reciben beneficio y la protección de esos Que son los que controlan Porque tienen el poder, porque tienen los cuartos Dejémonos de hipocresía Hoy todo el mundo Ahora, ahora bien si sí, sí hay algo que me molestó Que vi ahí eh, Un hashtag ya en Twitter Que fue tendencia Se lo pueden poner muchachos Pidiendo la libertad de él eh, Free ¿Cómo es Free? Haciel O Jaciel Free Pero eso es parte De la estrategia Que los abogados No es ese Es el otro El primero que mandé eh, Esa es parte de la estrategia Que utilizan los propios abogados Para el populismo Lo que hablaba el compañero eh, Míralo ahí Jaciel. El, el número 3 en tendencia en la República Dominicana. Qué chulería. Porque eso es una estrategia para tratar de que la gente de, de, de, de modelar, ¿verdad? La, la opinión del juez al momento de una, de una posible resolución o sentencia más adelante. Y utilizan los medios para eso, para manipular. Para manipular. Eso es parte de eso. Pero eh, vamos a ver qué, qué se da de todo esto. Eh, yo no espero mucho. No espero mucho, lamentablemente, porque el poder se impone. Ya veremos. Por último, Israel, eh, dijeron aquí que era un chisme cuando yo hacía la denuncia. Por eso yo siempre le he pedido respeto a la gente que nos ve. Dijeron que era un chisme cuando yo hice una denuncia aquí de que había un lío en el PRM, aquí en San Francisco de Macorís. Pero ayer resulta que Ramón Alburquer, que le respondió al propio presidente, y le dijo, yo no quiero ese puesto, pongan el tuyo ahora. Ahí. Lo nombraron a él. Eh, como pre, de la presidencia ejecutiva, ¿de qué es eso? de, bueno, e. de una institución ahí. De la que es una, eh, una institución rectora. De pero sin funciones. Edes. Ahí lo pusieron en la presidencia ejecutiva e. sin funciones. E. E. E. Y miren e. lo que e. le dice. Les indico que nunca lo acepté, ya que no fue lo acordado. Y así como yo trabajo como nadie con lealtad, exijo que se me cumpla. Se les reveló Ramón Alburquerque, que a Luis Abinader le dijo: Yo no quiero eso. Eso no fue lo que tú y yo acordamos y no lo voy a coger. Pero no solamente eso, en, en el sur del país, a un ex alcalde le dieron una paliza. Ay, oh. Lo partieron arriba, abajo. De hecho, estaba en cuidados intensivos, o sea, revisándolo. Sí. De la paliza que le dieron dirigentes del PRM por los puestos. Y era lo que yo advertía. Si no se ponían de acuerdo, va y todavía van a haber líos en el PRM, porque muchos dirigentes del PRM se han sentido traicionados. Porque vieron que trabajaron, le prometieron que es el error. Yo lo decía, la corrupción no se va a acabar mientras tú necesitas tanta gente para ganar. Y cuando tú le prometes a una gente en campaña y luego no le cumples, eso provoca la ira de los dirigentes. Era a eso que yo me refería, no era chisme. Hoy es noticia, qué chulería, hoy en noticia porque comenzó a explotar en la capital. Igual sucede aquí y en todos los pueblos. Ustedes verán los líos que se van a armar si no le cumplen a esos dirigentes. ¿Por qué? Porque le prometieron y es el error que se comete en política. Y con esto termina. Mira, Ramón Abucán, tiene talla de ser ministro de Energía y Minas, claro, por el conocimiento claro. que tiene. Aquí ya, aquí ya. un científico. A ver, tenemos una llamada. Buenos días. Gracias, Yelian. Sí, es sí, presidente de, de, de, de Turín Fernández y Sánchez Libertad, salida a Tenare, por aquí, cerca de la Casa del Queso a ver si Siquio nos manda por aquí porque esto da pena la salida de Tenares de los basureros que hay para acá, los camiones vienen con cogen otros funditos y dejan el reguero de basura, aquí no lo pueden ni comer con tanta ay, plaga, mosca y y, ratones, Mira. y de todo, eso tiene sa salida a tenares, eso da pena la salida a tenares, Siquio sí. sí. que mande, que mande a inspeccionar esto para acá porque los camiones vienen y recogen dos otros funditos y dejan la gran mayoría, la regada? Ahí la eso da pena. Sí, salida de Tenares. salir a los quesos, que manden a inspeccionar eso, que pongan inspectores Sí, y, ¿cómo no? Ahí Gracias. le está Gracias. llegando, Móvil Soluciones, Siquio NG, el departamento de ornato y limpieza, José Sánchez. Sabemos que en los días de tormenta debe de... Abstenerse las personas de poner la basura afuera Que entiende José Sánchez que ellos no tienen responsabilidad con la basura Porque <risa> la basura es responsabilidad de, de, de móvil? Solución. No, pero eso es del ayuntamiento José, tú estás totalmente equivocado sí. El ayuntamiento es el responsable Lo único que la disposición física de los desechos sólidos Se la, se lo, la ha contratado con una compañía privada Pero sigue siendo responsable el ayuntamiento sí, sí.